La Navidad más feliz se vivió en Mexicali. En Mexicali, nuestros casinos abrieron sus puertas a la diversión que se vive jugando solo en Caliente Casino. Con un ambiente excepcional, música y muchas emociones, celebramos la Navidad con grandiosas entregas de premios extra en efectivo. Además, Santa y nuestras bellísimas anfitrionas de Navidad hicieron la mejor fiesta navideña de la ciudad. Ya cerca de la medianoche, vivimos el gran momento estelar. La fortuna de entregar una flamante camioneta Kia último modelo en cada uno de nuestros tres casinos. La Navidad más feliz sin duda se vive en Caliente Casino. ¡Muchas felicidades!